Trabajando ideas para fiestas, en Youtube encontré un canal, sus papeles, sus toques y sus contras a intercambio intercambios, regalitos, tutoriales, bien tecrito y la amistad con susurro del Papel. ¡Hey! Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Esto es un, un cierre mezclando las dos. Eva me mandó un sobrecito que era una cheque después lo he visto en el canal de, de Belén que es un gros y también lo he visto en su canal en el canal de Eva y entonces pues Eva también me mandó una poke. y la poke la cerró con algo parecido eh, o sea con un papel doblado por la mitad y veréis y lo cerraba con uno bueno o, o podéis pasaros por el vídeo del Enayma que me mandó Eva de Scrap Chip Eva y, y me mandó um, una poke y la poke la cerraba con un papelito y en los papeles y en un papelito doblado por la mitad y cerrado con dos snaps entonces yo he juntado la idea de eva de la idea de eva de hacer el sobre con ella lo hizo con acetato yo lo he hecho con esta bolsa de plástico que tenía de tamaño cuartilla y ahora le voy a poner bueno lo estoy rematando no para limpiarlo y ahora le voy a poner un uno snap para cerrar la pocket que me parece he juntado la, las dos ideas de ella en una ¿Veis? y ahora por aquí igual Después si ella no, no lo quiere, pues ya pues, lo que puede hacer es aprovecharla, que nada más que ve, uy este lo que cortito se ha quedado, bueno pues este lo, lo pegaré ahí. Bueno, pues aquí le he puesto el SNAP ¿ves? en lila, no sin esfuerzo porque mi máquina de SNAP no tiene el, lo de apretar porque yo compré uno SNAP que era más grande que el tapón que trae la máquina y me lo cargué. Y de, decía que, me dijeron que lo de Teddy traía uno de repuesto pero yo lo he buscado y yo no lo he encontrado. Entonces, bueno, aquí me torcí un poco, aquí ya no. Y así me ha quedado. Entonces ahora lo que se hace es... Bueno, lo que yo voy a hacer es que yo pongo la poke en medio. Este, los dos... Ah, aquí le he puesto un, unos poquitos de, de confeti. Bueno, los washi para que se vean más monos. ¿Veis? Y ahora esto, pues nada. Lo cierro aquí. Si es que puedo y ahí quedaría ve la la funda para para guardar la poke y esto también se le puede meter por dentro que se lo voy a poner así para que no ande colgando y dando golpes más que nada porque la bolita de cristal se, se puede partir perdón que lo he puesto al revés tres bruta. bueno así ahí ve para que no se me se me parta entonces esto va para acá y este aquí es que el, ya os digo que que la máquina mía de nada mmm, le hace daño veis que mira porque eh, tengo el tornillo no tiene el tapón de plástico y entonces pues lo único que he podido hacer mmm, lo, lo ha roto un poquito vamos no lo ha roto le hace como una muesca pero es que no, no tengo otro, no encuentro el, el otro tapón y le he escrito por Aliexpress a los vendedores que venden esta clase de, de máquina a ver si tuvieran los repuestos, pero me dicen que los repuestos solo, mmm, que no los venden eh, que no, que es la máquina entera o, o nada así que bueno, mmm, aquí no tengo dónde comprarlo y, y entonces otra maquinita de esa y entonces pues pero vamos, que cierra perfectamente. Lo único que tiene ahí es una muesca. Que si no quiere que se vea la muesca, pues podemos coger mmm, cualquier brillantito. Suscríbete, dale a like, dale, dale, manita arriba. Para que quede curioso. Se lo puedo coger de aquí. Porque sin querer le he hecho... Vamos, que yo no he, que yo no he sido, que ha sido ya os digo, la, la maquinurria esta que me la cargué por meterle un, un enna más grande que el diámetro de la pieza de plástico y claro al empujar por la chafé entera y no hay ay, no hay manera de, de conseguir otro y entonces aquí pues con un poquito de pegamento aunque sea de este del, del este del este que es hija ay, del blog le hecho aquí un poquito, como es plástico. ¿Veis? Nada. Una gotilla. A ver. Ahí. Una gotita. Y le cojo el, el brillantillo este que le voy a quitar que parece una araña con, con pata. Porque claro, esto es que viene con la mallilla esa. Que tampoco es que se vaya a ver, pero bueno. ¿Veis? Y... Y se lo podemos pegar aquí. Ahí. Con el pegamento nuevo ¿vale? Y así quedaría. Pues nada, espero que os haya gustado eh, una idea que yo cogí juntando dos y, y creo que, que, que queda mono. <coughs> y una cosa bueno pues en vez de hacerle la caja clásica que siempre le hago, pues se le puede hacer esto. Espero que os haya gustado, o sea, si es así me queréis dar un like, muchísimas gracias. Si os gusta el contenido del canal y queréis suscribiros, no tenéis más que darle a la campanita para que YouTube, cuando le venga bien, os avise de que he subido un vídeo. Hasta la próxima, Cuidado y besitos para todas. Chao.